Noriel, hermano, ¿cómo te sientes aquí ah, en República Dominicana? Contento, o sea, a mí me encanta estar aquí. Yo sí, sí. Aquí. ¿Tú, tú <ríe> a, a, <ríe> claro. Y más con los artistas urbanos de aquí. Claro, claro. Eh, salió temas con dominicanos sumamente importantes. Uno de esos temas que se fue al mundial fue uno conjunto con, con Nene Menaza, y ha colaborado con el Alfa. ¿Tu opinión sobre el género dominicano? A mí me encanta, a mí me encanta. Yo creo que el que sigue en mi carrera es el que sabe que que me encanta grabar con los artistas aquí. Yo soy mitad dominicano, so yo me siento que soy de aquí también. He grabado con un montón, tú sabes, con Chelo, con La Manta, con Buloba, Amenazi, que es mi hermano, Alfa, que es mi hermano también. Y por ahí faltan un montón de colaboraciones más que, que, que tenemos con allá. Bueno, Noriel, sabe que han pasado diferentes generaciones de la música urbana. Esta es una de las generaciones que ha tenido más pasión pues, a través de las redes sociales, como en una conferencia acaba de, de mencionar. ¿Cuál es la clave de ustedes que ha sido... Que ustedes, lo, la nueva generación, han conectado tan rápido o han llegado tan lejos, tan rápido. Yo creo que la nueva generación, más que todo, tiene una bendición que se llama exactamente eso, las redes sociales. Que nos ha permitido crecer mucho más rápido que quizás otras generaciones que solamente tenían oportunidades en, en, en una televisión o en una emisora, ¿me entiendes? Las redes sociales son, se han vuelto una herramienta que, si nos quitan eso ahora mismo, nos perdemos, ¿me entiendes? Porque es algo es algo del día a día es algo que conecta con los fanáticos con los artistas con los del medio ya tú no necesitas el teléfono el número del número de teléfono de nadie prácticamente me entiendes tú quieres contactar a fulano, tíralo al el día en pan y le llega más rápido me entiendes? las redes son importantes Has hecho muchas colaboraciones con muchos exponentes urbanos cuáles tú crees que te bueno me falta grabar con, este, con esta esta persona Balvin dispuesto para Balvin, Balvin dispuesto <ríe> <También el video. ríe> <Estoy ríe> para Balvin Aparte de J Balvin, pero que ya tienes algunos eh, planes con él, ¿No? con otros artistas. Sí, no, no, claro, claro. Nosotros siempre estamos en constante colaboración. A mí me encanta hacer mucho featuring. A mí me encantan los temas que sale mucha gente. Me entiende, es, es, eso es el fuerte de ustedes que ha sido que han colaborado juntos. ¿Tú crees que ese sería el consejo que tú le darías a los ponentes dominicanos para que tuvieran esa misma ah, que ustedes? Claro, claro. En la unión está la fuerza, eso está más que claro. Me entiende. Remando entre todos juntos, van a llegar más lejos. Bueno. Una pregunta, ¿qué? que ¿quién copió a quién? ¿Tú a DJ Topo o DJ Topo a ti? Yo ni sabía <risa> que DJ Topo tenía el pelo azul. <risa> sí, porque Santiago Matías ti ha una foto ahora mismo. Ahora mismo. Santiago un charlatán, Santiago, <risa> Santiago, está, Santiago está cabrón. <risa> No, pero, pero me acabo de enterar, ahí el topo, vamos a hacer una encuesta, lo voy a subir a mi interno, una minta a una encuesta. Eso es flow nuevos que tiene, esos nuevos cambios, que las personas vean, que no sea lo mismo? Claro, porque es que uno mismo se aburre de ver lo mismo todos los días, o tú vas, si tú estás viendo una serie, tú vas a ver el mismo capítulo todo el tiempo, no. Dios. Tú quieres capítulos nuevos. No, vas a las uñas como Nicky Young y como Bad Bunny. Coño, yo, yo, no, yo no sé si llego hasta allá, pero no te voy a decir que no, yo no, no sé. Pero viene ahí. Noriel, mil gracias, de verdad. Eh, bienvenido a nuestro país y de verdad la música tuya ha ayudado a muchos dominicanos también a que también puedan estar en otras tierras extranjeras. Gracias a tu, a tu éxito. No, amén. Y que vienen muchas más por ahí, las que faltan todavía. Muchas bendiciones. Estamos activos, mi rey. Gracias por todo.